Toda la vida buscando un motivo para, para que, que te, te quedes conmigo. Hoy me siento vacío. On the beats. No, tú ya no estar. Dime si te ves si tú quieres limpiar. Aunque sepa mal, si tú estás a mi lado. Toma el alejo de. Préndete. Tú me pones loco, baby, KL. Sabe lo que quiere y ya suele joder. No te da detalles. Llámame. Un amor prohibido, Si sí, sí. la mala y no era por placer Sube el volumen, mente corre, ven Dale no te tardes encima a ver Que lo que tú quieres es placer Ella vota si encima vida, mía, joder. yo fumando Por la nota de la moli, es que la he tirado Le escribí tarde, me pregunto si estoy borracho Fui de nota donde ya pero sin que se entere Ya no fumo tanto aunque me veas en el barrio tirado Su jevo se ha enterado, se ha desilusionado Y por la nota de la moli la he ilusionado Se siente más la emoción y yo me he emocionado Por la nota de la moli de ti me he acordado Fue por la nota de la pepa ya me ha interesado Y yo le he tirado Solo un momento necesito para empezar A veces la pelco me ciega, no me deja pensar Tú me das la nota, nunca acaba bien Tenemos un deseo, pero diferente fin No te pongas que tú puedes ser feliz, si me subes no me bajes, déjame fluir. Tu cuerpo es un museo y te quiere como un souvenir. No le apuestes que no vives, solo te sabe mentir. Es triste y me duele que me tengas que mentir. Contigo era magia y ya no sé seguir. No solo un momento necesito para empezar. A veces la pelco me ciega no me deja pensar. De desacate por el centro de la ciudad. Que vivir dormido hermano si puedes soñar los si solo somos dos locos Pégate que yo quiero verte otra vez y ¿Dónde está que no te vi? Hace tiempo, yo llevo Hace tiempo esperando este momento No es correcto, me sabe mejor Si es prohibido puede que sea un error Yo voy a intentarlo antes de que salga el sol Dale, J jódete, tú nunca Estuviste cuando iba mal Y ahora solo llama por lo material No ayuda en mi vida, me da igual Tú bien loca y donde en nota, vámonos de la ciudad En tu cama, una vibra me hace sentir Espacial, ya no importa, está roto Solo queda la maldad, si me sana Es algo raro, ya no lo suelo probar No se cura con tiritas, si tú lo quieres Probar, te dejo la pena que a mí Me dejo fatal, no me importa si me estrello Ya me es el final, tú échame Una mano, pero no te quede el pan Para arriba, ya no hay otra, puede que acabe Fatal, si me miras ya se acaba No puedo quemarme más, era bonita Ya no es magia, ahora es ansiedad me un momento necesito para empezar, a veces la vida me ciega no me deja pensar Desde sácate por el centro de la ciudad, pa' que vivir dormido hermano si puedes soñar